Ceballos. Este video es para explicarles a aquellos que aún no han podido entender cómo hacer las conversiones y las mediciones en su primera práctica. Así voy a explicar la primera práctica de laboratorio de física. En esta práctica yo les pedí que hicieran tres mediciones. Mediciones de longitud, de área y de volumen. Entonces este, voy a poner un ejemplo. Les había dado un objeto, un objeto en específico una mesa, lo que sea, yo voy a poner un ejemplo, este, este, esta tabla, voy a medirle la longitud, toman una cinta, con su cinta, determinan la medida, vamos a poner que son 30 centímetros, entonces, entonces, ¿qué van a hacer con esa longitud que, que midieron, esos 30 centímetros, ustedes van a convertir a las diferentes unidades que miden longitud, así entonces, esta longitud van a expresar la longitud del objeto en las diferentes unidades. Y para eso hay un procedimiento. Yo les, les subí una diapositiva que se llamaba análisis dimensional. El análisis dimensional consiste en esto. Voy a convertir estos 30 centímetros, a, se me ocurre, a pies. Para ello voy a buscar un factor de conversión, una igualdad. Investigamos en internet o en cualquier libro de física, a cuánto equivale este, un pie a centímetros, o centímetros a pie, no importa. Entonces, sabemos que un pie es igual a 30.48 centímetros. Eso no lo dice cualquier tabla, cualquier libro, o en Google no lo dice. Entonces, primeramente este es el factor de conversión. El segundo paso sería convertir esto a una fracción, dejando arriba las unidades a las que deseo convertir, y abajo las unidades que deseo eliminar. Entonces, sería un pie sobre 30.48 centímetros. Esta es la fracción. Entonces, esta fracción, el siguiente paso, era multiplicar por la longitud que tiene, 30.30 centímetros. Vamos a multiplicar. Multiplicar fracciones... Es decir, que multiplicar raciones es, por ejemplo, un medio por un cuarto es directo. Uno por uno, uno. Dos por cuatro, ocho. Un medio por un cuarto es igual a un octavo. Esa es lo que de, de Aritmética han aprendido en matemáticas. Entonces aquí se aplica para la vida real. ¿A cuánto equivalen este, los 30 centímetros de este objeto? Quiero saber la longitud. Empieza con este procedimiento. Podemos decir que entonces sería 30, 1 por 30, pues sería 30. 30.48 de por 1, pues sería 30.48. Entonces, entonces 30 entre 30.48 de nos da .4845. Esta es la cantidad, pero acerca de las unidades. También pie por centímetro, me da, como decir... A por B es igual a AB. Igual, pie por centímetro es pie, centímetro. Centímetro por uno, ¿verdad? Centímetro. Decimos que centímetro sobre centímetro se eliminan. Entonces, el resultado, ¿verdad? Es que 30 centímetros equivalen a 0.985 pies. Entonces, Ustedes van a expresar en la tablita que yo les he dado, que yo les he subido en la plataforma de, de Classroom. Yo les he pedido que me entreguen una fotografía con los cálculos correspondientes. Por ejemplo, la mesa que midieron, en este caso el objeto que yo medí, pues tiene 30 centímetros. Aquí no hay cálculo porque lo medí directamente con la cinta. La cinta me da centímetros. Entonces... Pies. Yo puse un ejemplo. Ustedes tienen que hacer los demás. Pero así como este ejemplo, tienen que llegar hasta ahorita para pies. ¿A cuánto equivale 30 centímetros? Equivale a, a 0.985 pies. El objeto que mide 30 centímetros también equivale a esta cantidad en pies. ¿Cómo lo obtuve? Tienen que escribir este cálculo. Este procedimiento. Simplemente aquí ponen esto en su... Esto... Lo ponen en su tablita. Y así es como se va a convertir todas las unidades de longitud. Ahora vamos a ver las unidades de área. De la misma manera, el objeto que ustedes hayan elegido, ¿cómo se mide el área? Primeramente mencionar que hay que saber desde la primaria que las áreas se miden lado por lado. Longitud por longitud. Y vamos a tener precisamente unidades cuadráticas. Lado, lado por lado. Como ustedes aprendieron en matemáticas, A. ¡Ah! Por A es igual a A cuadrada. Lado por lado, pues vamos a tener áreas en unidades cuadráticas. Por lo tanto, entonces, vamos a poner que aquí yo mido. Vamos a suponer que tengo 30 por 30, supongamos. Entonces, yo tengo 30 centímetros de un lado por 30 centímetros del otro lado. Pues voy a tener un área de... El objeto va a tener un área de... 900 centímetros cuadrados. Así es como van a medir las áreas, lado por lado, de la, de la superficie que yo les pedí en su práctica. Ahora bien, vamos a convertir esta área a otras unidades. Bien, entonces, esta área que corresponde al área o la superficie del objeto que les dije que midieran, ustedes ya la van a calcular con su cintita. ¿verdad? Y directamente la van a tener en la tablita que yo les pedí. Son 900 centímetros cuadrados. Aquí no hay cálculo porque lo medí directamente con la cintita. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a convertir esos 900 centímetros cuadrados en... Vamos a convertirlos a cuánto equivale en pies cuadrados. Por lo tanto, buscamos el procedimiento que es un factor de conversión. Ya habíamos visto que un pie es igual a... 30.48 centímetros. ¿A cuánto equivale un pie? Un pie cuadrado. Aquí tenemos un pie por un pie. Un pie por un pie. Pues da uno por uno. Uno. Pie por pie. Pie cuadrado. ¿A cuánto me equivaldría? ¿Ah, para acá son 30.48 por 30.48. Eso me va a corresponder a... 30.48 por 30.48 Eso me corresponde a, a 929 centímetros cuadrados. Ahí está mi factor de conversión. Un pie cuadrado corresponde a 929 centímetros cuadrados. Ese es el primer paso. Bueno, el segundo paso. El primer paso es sacar el factor de conversión. El primer paso, sacar el factor de conversión. El segundo paso, convertirlo a fracción. Quiero convertir los centímetros cuadrados a pies cuadrados. Entonces, pongo mi fracción. Pongo arriba el pie cuadrado entre los 929 centímetros cuadrados. Segundo paso. Convertí este factor de conversión en, en fracción, poniendo arriba la unidad a la que deseo convertir, que son pies cuadrados. Tercer paso, multiplicar la cantidad que se tiene que se va a convertir por esa fracción. Entonces, le pongo este 1 para poder multiplicar y saber. Entonces decimos, este son. En este caso, podemos decir que tenemos. Esto me va a dar. Esto por eso es 900. Esto por esto es 929. Entre 929, 929 me da 0.9068. Le ponemos, entonces, esto se elimina y me quedan precisamente la unidad que yo he decidido, pies cuadrados. Para llenar mi tablita, aquí le pongo, este, 900 equivale a 0.69 este, pies cuadrados. Y el cálculo, este cálculo, aquí le pongo el cálculo que estoy pidiendo para evidenciar que ustedes están este, haciendo, entendiendo lo que están haciendo, ¿sí?, de esta manera es como ustedes van a hacer la conversión para las demás este, unidades haciendo el mismo procedimiento. Si hay dudas, repito, la intención con esta pandemia no es este, hacerlos batallar al contrario, que ustedes obtengan una gran calificación y, y un aprendizaje, pero buscando esa intercomunicación con el maestro. Ustedes, sus dudas este, pueden hacerlas en, en el grupo. acción Ahora vamos a, a ver un ejemplo de cómo ustedes tienen que medir volumen, que es el último, el volumen. Voy a poner un ejemplo. Este libro tiene volumen. Vamos a suponer que tenemos este 25 por 20 por 5. Entonces, si es así, ya. El volumen se mide lado por lado por lado. Supongamos son 5 centímetros por eh, 20 centímetros por 25 centímetros ¿sí? entonces con su calculadora es el cálculo en este caso me sale a mí 2500 centímetros por centímetro centímetro cuadrado por centímetro centímetro cúbico entonces ese objeto tiene un volumen de, tiene un volumen de 2.500 centímetros cúbicos. Y aquí ya le pongo en la tablita que les coloqué para que ustedes lo manden como evidencia, pues ahí le ponen la cantidad que ustedes midieron. 2.500 centímetros cúbicos. No hay cálculo porque fue directo. Vuelvo a poner el ejemplo con pies. Habíamos dicho que un pie es igual... a. A 30.48 centímetros. Ahora, un pie cúbico, vamos a poner que tenemos un pie, por un pie, por un pie, un cubito de a pie, uno, por uno, por uno, pues me va a dar uno, pie cúbico. Ahora, este, en centímetros cúbicos, ¿a cuánto equivale un pie cúbico? Pues sería 30.48 elevado al cubo, que corresponde a 28.000 28.316.84 84 centímetros cúbicos. Ahí tengo mi factor de conversión. Los cuales me van a ayudar para, para saber cuánto es el libro. Sabemos que tiene 2,500 centímetros cúbicos, pero cuánto tiene en pies cúbicos. Entonces, convierto esta en fracción. Pie arriba. Un pie cúbico sobre 28.000. 316.84 centímetros cúbicos. Eso lo multiplico por los 2.500 centímetros cúbicos. Y entonces, ya hago la operación. Uno por esto, y esto entre esto, me sale 2.500 entre 28.000. me sale 0.088 se eliminan los centímetros cúbicos y me salen pies cúbicos entonces en mi tablita yo pongo que para pies cúbicos equivale a 0.088 2500 centímetros cúbicos equivale a 0.088 pies cúbicos y hay que poner este cálculo, este, exactamente donde ustedes comprueban ese valor aquí, ese va aquí. Vamos a poner otro ejemplo de pulgadas, pulgadas cúbicas. Ponemos el ejemplo ahora, el libro que mide 2.500 centímetros cúbicos, vamos a convertirlo a pulgadas cúbicas. Sabemos que una pulgada lineal equivale a 2.54 centímetros, entonces una pulgada por 1 por 1 por 1 me da 1. Una pulgada cúbica equivaldrá a 2.54 al cubo. 2.54 por 2.54 por 2.54 me da 16.387 centímetros cúbicos. Entonces lo convierto en fracción abajo los centímetros cúbicos porque lo voy a eliminar y las pulgadas cúbicas las dejo arriba. Eso lo multiplico por el volumen que medí del objeto en centímetros. Se van a eliminar los centímetros y me van a quedar esto entre esto. ¿Verdad? Me quedan... 152.56 152.56 lo pongo en la tablita que les pedí que tienen que llenar como evidencia y son aquí van a poner este cálculo este cálculo lo van a poner aquí según lo que yo les pedí en la tablita que tienen que llenar espero muchachos que esta explicación les haya servido es el segundo filtro y hay muchachos que han empezado a, a subir material yo no tengo ninguna prisa ni tengo tampoco ninguna intención de reprobar no tengan miedo de que lo vaya a reprobar quiero enseñarlos pero vamos a por pasos el primer paso era ver quién podía con lo que con los herramientas que le había dado con los este, objetos y con las este, presentaciones y después ahora vamos sacando el filtro definiendo esta explicación si hay alguien que sigue quedándose atrás pues le vamos a explicar de manera más directa, no sé, vamos a abrir un espacio en su momento. Espero que, que la mayoría haya entendido, les repito, el trabajo de ustedes es esfuerzo. Con poquito esfuerzo y atención van a poder entender esto. Vean este video, repítanlo, lo que no entiendan bien, vuelven a, a checar. Esa es la ventaja de los videos, porque en una conferencia se pierden muchas cosas y ya no se captan. Bueno, eso es todo. Gracias.